Lo que tenemos en pantalla es el código que genera y devuelve un arreglo de objetos con el contenido de una pila, de una, de una implementación del tipo de datos abstracto queue. Como ya lo comentamos, el problema que enfrentamos al tratar de obtener un arreglo es que internamente la cola está implementada con un arreglo que se recorre circularmente. O sea, cuando se llega al último elemento, se vuelve al primero. Eso lo hace a través del método NEXT interno de esta implementación. Para obtener un arreglo, nos tenemos que asegurar que el objeto que esté en la posición HEAD sea el que vaya al primer lugar del arreglo. Por eso es que este código es especial. El problema es que lo que devuelve es un arreglo de objetos, porque estamos frente a una implementación sencilla en el lenguaje de programación Java. La solución la obtenemos con una técnica de programación que se llama reflexión, o sea, lograr que un programa en tiempo de compilación o en tiempo de ejecución acceda a alguna información adicional. Por eso, esta implementación, esta otra implementación, fíjense en que en lugar de crear un arreglo de objetos, como lo hacíamos en la versión anterior, acá utiliza el método newInstance de la clase estática Array. NewInstance es un método que crea un arreglo justamente, pero a diferencia del constructor de arreglos, como lo hemos visto clásicamente, newInstance requiere de un primer parámetro que es la clase de objetos que se van a guardar dentro de ese arreglo y un segundo parámetro que es el tamaño del arreglo. Obviamente lo tenemos que castear porque eh, new instance devuelve arreglos genéricamente. Luego el código es lo mismo. La ventaja de esto es que la variable, acá, element class, que sería fabuloso que la podamos reemplazar por el patrón element que implementamos en programación genérica. Pero no es posible. Entonces, ¿cómo obtenemos el valor o el contenido de Element Class? Lo que vamos a hacer es mostrar acá en el constructor, fíjense en que... Eh, esto, esta información está en Stack Overflow, allí, allí tienen la dirección. Lo que hacemos es que el constructor por defecto tenga, además de la dimensión, tenga un parámetro que es opcional. Esta es una opción, esta es una variante de parámetros en Java de las últimas versiones. Así es como se dice que el, el, el parámetro dummy, dummy es opcional. Y para asegurarnos de que ningún programador lo vaya a poner, introducimos este código. O sea, dummy en realidad es un arreglo de elementos, por eso es que son opcionales. Si hay más de algún elemento, o sea, si dummy es un arreglo real, entonces disparamos una excepción para parar este programa. ¿Por qué? Porque la variable dummy no la vamos a utilizar en el código, sino que se utiliza para saber el tipo de dato que hace referencia element, el patrón element de la programación genérica. Fíjense en que esta otra sentencia es la que nos permite. Adame obtiene la clase, eso ocurre en tiempo de compilación, y a esa clase le pregunta el tipo. Y eso es lo que guardamos en la variable element class. Element class es nada más que un campo interno dentro de los atributos. Fíjense, allí está. ¿ves? De esta manera, nuestro constructor de de estructuras de datos, cola o queue, lo que hace es también obtiene el tipo de dato genérico que se va a guardar. De esta manera, nuestro método toArray puede ahora devolver objetos concretamente creados del tipo de dato. Esto es muy útil sobre todo cuando queremos eh, utilizar objetos haciendo verificación de tipo.